Buenas noches eh, Tengo 4 o 5 minutos Para comentarles algo Soy cabo primero de la Policía Federal Argentina Tengo 15 años de servicio eh, Llevo 14 de ellos en la comisaría Hice un curso de 6 meses En la Escuela de Suboficiales y agentes. Egresé Fui al DOCAT Y luego de 6 meses fuimos a comisaría Hace 14 años y medio El año que viene Tenía que hacer el curso de sargento ...para llegar a la jerarquía tan esperada y jerarquía con que es a nivel mundial como la de Sargento. Bueno, lo que tengo para decir es lo siguiente. Nosotros, los policías federales transferidos de las 54 comisarías... ...estamos sumamente, pero sumamente enojados, envenenados, nos sentimos bastardeados todo este cambio que nos están haciendo por esta unificación con la policía metropolitana, la nueva policía de la ciudad de Buenos Aires, en donde nosotros, siendo una fuerza federal, dependiendo del presidente de la República Argentina, pasamos profesionalmente a depender de una municipalidad, de que el gobierno es autónoma, que hasta donde tengo entendido tiene jerarquía constitucional como una provincia, nosotros no elegimos pertenecer a la Policía del Chaco, no elegimos pertenecer a la Policía de Misiones, ni a la de Córdoba, ni la de Entre Ríos. Decidimos viajar hasta Buenos Aires y pertenecer a la Policía Federal Argentina, porque es una institución que es reconocida a nivel mundial, porque tiene el Grupo Especial de Operaciones Federales, que llegó a ser cuarta fuerza en el mundo, porque tiene el curso de chofer custodia de la Policía Federal con, una, con un reconocimiento en Latinoamérica, que vienen de otros países a realizarlo. Eso es la Policía Federal Argentina. Esa es la institución a la cual nosotros pertenecemos. Esa es la institución por la cual nosotros damos la vida, la cual elegimos profesionalmente para nuestras carreras. Nosotros los suboficiales más que nada nos sentimos bastardeados, porque son las, con la unificación de esta Policía Metropolitana, a ellos se les dio más jerarquía que a nosotros. Yo tengo 15 años, soy cabo primero. Un oficial de dos años de la Policía Metropolitana va a ser mi superior. No solamente eso, sino que un agente de nuestra Policía Federal con seis o siete años de experiencia va a ser menos que un oficial recién egresado ayer de la Policía Metropolitana. Va a tener una jerarquía menos. O sea que nuestros agentes, nuestros cabos y nuestros cabos primeros, todos suboficiales, los que ustedes, los ciudadanos, ven parados en las esquinas, son bastardeados y basureados ...por este nuevo cambio. ¿Cuál es la bronca que nos tienen? ¿Cuál es el, el disgusto que tiene con la Policía Federal? Es una institución a nivel federal, nacional... ...y una Policía Metropolitana creada... ...como en cualquier otra provincia... ...es más que nosotros, son más profesionales que nosotros... ...dejen de vender humo a los políticos, les digo... ...dejen de venderle humo a la gente... ...porque con este cambio pierden la ciudadanía... ...porque nuestros auxiliares, nuestros escribientes... ...nuestros mayores... todo aquel y nuestros sargentos primeros que tienen más de 23 o 24 años, se van a ir. O sea que los 20.000 transferidos que están diciendo que vamos a hacer, se van a ir unos 3.000 o 4.000. Los cuales muchos ya pidieron el retiro, pero no se los dan. Se los están pateando, no se los dan. ¿Por qué? Porque el primero de enero ellos quieren tener esos 20.000. Pero antes de marzo se van a ir todos. La bronca viene por ese lado. Y otra cosa para avisar la reta que no sé qué programa de televisión ve él, porque yo lo he escuchado hablar en varios y dice que la Policía Federal se lleva perfectamente bien con la Metropolitana. Yo como su oficial, como Policía Federal, se lo digo, no nos llevamos nada bien con la Policía Metropolitana, porque para nosotros ellos son unos inútiles, no saben trabajar. Porque yo tengo 15 años de experiencia, 15 años de experiencia, 13 años arriba de un móvil, más de 8 enfrentamientos, más de 600 detenidos en 15 años. No voy a soportar que venga un pibe de la Metropolitana con 2 años y un día, y me dio órdenes, y nuestros oficiales, los ayudantes, tres años en la escuela de oficiales, tres años en la calle, y le dan la misma jerarquía que un oficial con dos años y un día de antigüedad de la Metropolitana, ¿por qué se despreció por la fe? ¿Por qué nos bastardean profesionalmente? Porque nos sentimos ninguneados, bastardeados. Y gracias al ministro de Seguridad Bullrich por jugársela por nosotros, muchas gracias, nos entregó con bandeja de plata, igual que todos nuestros oficiales superiores, como a ellos sí le dieron más jerarquía, y obviamente les van a dar más sueldo, ni se quejaron, ni abrieron la boca, les importó tres cominos lo que pasaba con los suboficiales. Tenemos indignación. le quiero decir a todos mis camaradas, muchachos, yo sé que perdemos el adicional, que estamos yendo a pedir, mendigando ocho días, a ver si nos dan ocho días de adicional para enero. Hagamos un esfuerzo, a todos nos duele el bolsillo, pero podemos hacer lo siguiente. No les voy a decir que, que nos aguardelemos, porque eso sería ilegal, inconstitucional pero sí podemos hacer lo siguiente, en la semana de enero, del 2 al 6 de enero, no hagamos adicional, no hagamos ningún tipo de servicio de policía adicional. Porque eso no es serio eso es horas extras para nosotros. O sea que podemos no hacerlo si queremos. Imagínense, yo hago el tren Belgrano. El tren Belgrano, si no tiene dos policías sobre la formación, el tren no sale. Imagínense si durante cinco días nosotros no hacemos adicional el tren Belgrano. No se cubre ninguna estación, no se en las seis, no se cubre ningún banco todos los bancos necesitan un policía adicional para que les cubra el seguro. Si no tienen policía adicional, no los cubre el seguro, por lo tanto el banco no abre. O sea que nosotros, sin llegar a una medida de fuerza, simplemente por resignando cinco días de adicional, podemos hacer que esto valga la pena. Podemos hacer que esto siga un cambio, porque el cambio es para todos. Porque yo no me voy a comer la primera jerarquía. Ya estoy en la tercera. Me van a dar la primera jerarquía de una policía nueva y a un pibito de dos años le van a ser superior mío. Señores... Estamos solos en esta lucha. Nuestros oficiales y oficiales superiores no van a hacer nada por nosotros. Tenemos que buscar nosotros la solución. No puedo pedir que nos acuartelemos. Sería ilegal, no estaría de acuerdo. Yo defiendo la institución. Pero sí podemos decir, no hagamos adicional. Del 2 al 5 de enero, no hagamos adicional. Con eso vamos a hacer un poco de esfuerzo. Camaradas, los aprecio. Los aprecio muchísimo. Amo esta institución. Amo el gallito. Amo la Policía Federal. Nos la arrebataron, nos sacaron. Nos ningurearon, nos bastardearon hagamos algo, hagamos que se sienta, camaradas, éxitos.